Bueno, pues nada, vamos a comenzar esta segunda sesión del curso de laicismo con el tema Acuerdos, Estado Español, Iglesia Católica, a cargo de Juanjo Picó. Bueno, no sé qué porcentaje de gente está conectada, que sea de Europa laica y gente que sea simpatizante, pero bueno, hago una muy breve presentación eh, para los que no conozcan a Juanjo. ...que sean externos a la organización. Eh, Juanjo es ingeniero de telecomunicaciones, ya se jubiló hace unos años... ...y desde entonces pues, es un activista imparable, en fin, un activista social... ...un activista político, republicano por supuesto, como corresponde al movimiento que tenemos. Eh, coordinó el grupo de Madrid, Madrid Laica, eh, fue responsable de comunicación de Europa Laica... ...y ahora desde hace año y pico pues es el, el presidente de Europa Laica. Así que, pues sin más preámbulo, pues le pasamos la palabra. Gracias, Juanjo. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Perdón. Eh, quiero solamente chequear que se escucha bien, escucha bien? ¿Alguien que de, de una marca? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Sí, bueno, bueno eh, la charla de hoy, los, los acuerdos, acuerdos de 1979 con, con la Santa, Santa, Santa Sede, Sede. muchos mucho de, de vosotros, vosotros, vosotros pues vosotros, eh, seguro vosotros, que os se lo saben de memoria. De memoria. Eh, luego de vosotros, es un, un tema que llevamos en, en, en, en cabecera, cabecera eh, en, por parte en de y que hace mucho tiempo, es un punto estratégico de, de, la, de la, la reivindicación laicista. Otros son otras personas. Otras a lo mejor no resulta que, que conocen un poquito solamente. Y, y lo que yo pretendo, pretendo en esta de charla, de, se pretende en el curso de formación, es entrar un poco a fondo en lo que, que es el, el asunto de, de, de, de, los de los tres acuerdos. Que pongas en el... Entonces, eh, los acuerdos. Los acuerdos tienen un, un, unos antecedentes, que es el concordato del año 1953, concordato franquista, un concordato que se estableció entre, como tal concordato entre la Iglesia y el Estado, una Iglesia y el Estado que tenían una simbiosis del nacional catolicismo, y que ese concordato pues, eh, estaba dado por entre ambas partes, y básicamente por la parte de franquista, pues, eh, para resarcir, compensar toda la complicidad que la, la jerarquía católica y algunas partes de más allá de la jerarquía se pues, había tenido con la guerra civil, la cruzada y con la dictadura. Ese acuerdo pues, tenía unos privilegios eh, desmesuradamente impresentables y solo justificables pues precisamente por, por su origen. ¿no? Cuando llega, se están empezando a vislumbrar tiempos de democracia y también en los efluvios del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica y las élites también del franquismo necesitaban blanquear un poco su, su pasado. Y pensaron de que evidentemente todos esos elementos que, claramente impresentables que tenía el concordato de 1953 debían ser retirados. Y ese respecto pues, se pusieron a modifi intentar modificarlo sentando unas bases que pudieran servir para los nuevos tiempos que venían de democracia. Un tiempo de venido de democracia que desde luego, tanto por ambas partes, es decir, las élites del franquismo, como parte de la jerarquía católica, estaban dispuestos a blanquearlo, pero desde luego sin perder de vista dos elementos claves que para ambas pues, eran fundamentales. Era la financiación y la fiscalidad de la Iglesia Católica, y la enseñanza, es decir, la economía y las conciencias, elementos claves de los, de por los cuales se mueve el poder fáctico que supone la Iglesia Católica. Un primer acuerdo se hizo en el año 1976, producto de este efluvio que he comentado, y en ese acuerdo pues, se sentaba un acuerdo marco, un acuerdo marco en el cual pues, se sentaban lo que, Posteriormente fue en los acuerdos de 1979. Un acuerdo que decía más o menos que de común acuerdo eh, pues había que mejorar el eh, o actualizar el concordato, que ahí había que tener en cuenta la mayoría católica en esa, en esa renovación del concordato la mayoría católica de la sociedad española, que tenía que tratar temas de interés común, es decir, una serie de, de bases de partida, una base de, base de partida que ya apuntaban a un despropósito, porque posiblemente ni todas cosas eran de interés común, ni las cosas civiles pueden ser de común acuerdo, y desde luego de la mayoría católica del pueblo español, pues es un tema que, como después veremos, es una cuestión muy relativa. Repito entonces, por tanto, que este acuerdo marco cerraba eh, un capítulo, capítulo franquista, quería cerrarlo, y manteniendo esos privilegios, esa historia en la financiación y la fiscalidad, a la cual se añadía también de una forma también explícita todo el tema del mantenimiento por parte del Estado del patrimonio histórico-artístico y también todo el tema de, la, de dar carta de naturaleza a la posibilidad de que la Iglesia Católica tuviera la capacidad de prestar servicios sociales, en condiciones muy ventajosas, como después veremos. Entonces, en base a este acuerdo marco de 1976, se empezó a hablar ya de, de que había que ir cerrando, todas las cosas tienen su tiempo, y entonces, en el 3 de enero de 1979, se firman los cuatro acuerdos, los famosos cuatro acuerdos con la Santa Sede. Cuatro acuerdos que son, realmente son cinco, son el de 1976, que es el acuerdo marco, pero que realmente cuando se baja ya a pie de máquina, es en el año 1979. Hay que mirar un poco las fechas, porque dentro del tema de las fechas, pues existe un trilerismo pues muy, muy, muy evidente. ¿no? La Constitución Española se aprueba el referéndum el 6 de diciembre del 78. El 29 de diciembre del 78 entra en vigor la Constitución española. Y mira qué casualidad que cinco días después se firman los acuerdos del. Del, del año de enero de 79. Creo que cualquier persona piensa que evidentemente no hay duda alguna de que, como así es cierto, que los actos de acuerdo son preconstitucionales, que fueron claramente, por más de que su firma fue cinco días posterior a la entrada en vigor de la Constitución, se, se pergeñaron no solamente ya desde el año 76, sino todavía en, antes claramente de la promulgación de la Constitución. Y esto va a, tener, va a tener un impacto importante importante en lo que después comentaremos en el artículo 16. Estos cuatro acuerdos son el acuerdo económico, el acuerdo de la enseñanza, el acuerdo jurídico y el acuerdo con las Fuerzas Armadas. Entonces voy a pasar a desgranar cosas que, repito, muchos de ustedes, de ustedes vosotros, mmm, lo van a conocer. Pero posiblemente algunos datos no lo conozcan o en todo caso la profundidad, de algunos privilegios claramente antidemocráticos e incluso yo diría que anticonstitucionales que existen en los acuerdos. El, asunto, el acuerdo sobre los asuntos económicos, como muy bien decía, se dice en el, en el apartado correspondiente, estos acuerdos, por supuesto, estos son un par de hojitas por cada acuerdo, no son mucho más, porque realmente con todo eso ya se, se, se estaba explícito lo que estaba todo lo detrás y desde luego las leyes derivadas de los acuerdos se han, han, dado, han dado cuerpo a todas las cosas que allí se dicen que están muy claritas, pero por si acaso ha habido leyes posteriores que los han desarrollado. Y digo que en el preámbulo de estos acuerdos pues, se dice que la, fi, que, que la financiación pública y la fiscalidad de la Iglesia pues, es un asunto de especial importancia, evidentemente, claro que es de especial importancia, es uno de los elementos motrices de este poder fáctico que significa la jerarquía católica. El asunto de económicos es lo que hoy se entiende la asignación tributaria del IRPF. Y aquí lo primero que hay que decir es que los acuerdos decían que el Estado se compromete, y leo textualmente, al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, sin clarificar qué se entiende por ese adecuado sostenimiento. Eso nos ha llevado a que y en los años iniciales era el Estado quien daba una dotación presupuestaria y que después ya, con las famosas mmm, casillas que aparecieron en el año 1988, se acabó un poco, hubo un periodo ahí de que se quitaba la dotación presupuestaria y se pusieron las casillas, las dos casillas, arrancaron desde el principio, aunque al principio solamente se podía marcar una de ellas. En la, a partir del año 2000 ya se podían marcar las dos casillas. Y, y, y bueno, se siguió de esta manera hasta que en la campaña de la, de la renta del año 2008 apareció, se subió esta asignación presupuestaria del 0,5% que arrancó inicialmente los acuerdos al 0,7%. Ahora veremos la, la jugada que hubo ahí en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta asignación presupuestaria, esto es lo que se marca en la casilla del, del IRPF para aquellas personas que voluntariamente lo marquen, porque no es obligatorio marcarlo, que duda cabe, la asignación se detrae de los presupuestos generales del Estado. Esto de que la casilla yo hago con mis impuestos lo que yo quiero, esto al fin y al cabo, esto no son ingresos del Estado, eso es una falacia total de la publicidad de la jerarquía católica, porque esto evidentemente lo que no entra en los presupuestos generales del Estado, lo que se detrae y pasa directamente a una organización privada de creyentes como la Iglesia Católica, evidentemente eso va en demérito de lo que es común a todos, lo que es común a todos en este caso el presupuesto general del Estado. Otro elemento que había en estos acuerdos, y es un elemento que posteriormente le daremos la importancia que tiene, es el compromiso de autofinanciación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica declaraba que lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Bien, en las valoraciones podremos repetirlo, pero hoy día sabemos que después de 44 años del año 1979, ni esta autofinanciación... ...ha sido llevada a cabo por la Iglesia Católica... ...pero lo más grave... ...es que ni los gobiernos de turno... ...se la han hecho cumplir. En este aspecto... ...pues claro, con esta ciencia tributaria del 0,7%... ...pues la Iglesia Católica en los últimos años... Pues, viene recaudando... ...con las famosas crucecitas del orden de unos... ...300 millones de euros cada año. Pero no solo eso... ...sino hay que saber... ...que como también se pueden marcar las dos casillas... La de fines sociales y la Iglesia Católica, del orden del 55% del impuesto, de lo que se recauda por la casilla de fines sociales, va también a organizaciones que son del entorno de la jerarquía católica, en forma de fundaciones, ONGs y todo, todo tipo de asociaciones que están alrededor de la Iglesia Católica y cada día más disfrazadas, llamarlo de esta manera, sin aparecer claramente con el tema de la Iglesia Católica, la propia jerarquía. Quiere decirse, por tanto, que cualquiera de las dos casillas está alimentando a una organización privada de creyentes con un importe del orden de unos 500 millones de euros cada año, que salen del IRPF. De hecho, desde que se subió el IRPF en, el año, en la campaña de 2008 al 0,7, la Iglesia Católica ha recaudado por este único capítulo 3.650 millones de euros. Hay que indicar, por otra parte, que la propaganda que hace la jerarquía católica en la campaña del IRPF, que dentro de nada pues empezará ya a arrancar a la par que arranca la declaración del IRPF por Hacienda, es una falacia y una falsedad decir que esto va, lo que se recauda del IRPF, va a la labor asistencial de la Iglesia Católica. Claro, en una época en la cual mmm, las necesidades sociales son evidentes y en la cual el buque insignia de la Iglesia Católica, que es Cáritas, pues tiene el papel que, que nadie le puede negar que tiene, otra cosa es con cómo se subvenciona, lo que hay que pensar aquí en este tema es que resulta que de esto que se recauda por el IRPF, el 75% de ese orden de magnitud va exclusivamente para los salarios y seguridad social del clero. Es decir se está financiando el funcionamiento interno, interno de una organización privada, claramente en contra de lo que es un concepto básico de lo que es la laicidad del Estado, lo que es la separación y Estado, que como ya se comentó y se seguirá comentando cuando sea necesario, en la charla anterior, realmente no tiene nada anti religioso el laicismo, sino es prácticamente el respeto a las creencias, porque cada uno, digamos, amigablemente, se busque los cuartos, en los suyos, como Europa Laica, nos buscamos con nuestras cotas que recibimos. Tanto es así que todo este tema, en el año 2020, por primera vez en toda la democracia, el Tribunal de Cuentas sometió el tema del IRPF a un, a un informe, a un análisis. Claro, las, las deducciones que sacó el Tribunal de Cuentas, que es un organismo de la administración con cierta independencia, fueron demoledoras. Empezado diciendo, con, con recomendaciones y críticas a ambas partes, tanto a la jerarquía católica y también a las distintas administraciones del Estado, en el sentido por lo que antes comentábamos, habría que identificar qué es eso del de adecuado sostenimiento. Eso está indeterminado. Es más, la propia Iglesia Católica, en los datos que proporciona, unos datos a falta de mucha transparencia y con la poca que hay, Europa la que hace sus estudios, de, notifica que cada año de esos más o menos 300 millones que recoge, tiene superávit. Es decir, que en sus cuentas aparece un superávit que, por ejemplo, este año pasado han sido de 32 millones de euros. El propio Tribunal de Cuentas decía el adecuado sostenimiento no está, ind está indeterminado, pero que tenga superávit, pues esto está mm, claramente atentando lo que era el espíritu de los acuerdos. Y mucho más una denuncia al Tribunal de, lo, de, de Cuentas, cuando ese superávit, la Iglesia Católica lo declara de que está utilizado en parte para financiar una emisora de televisión como es 13 tv Cuestión que el propio Tribunal de Cuentas dice que eso puede ir en contra de la normativa europea de las ayudas de Estado cuando se está financiando una empresa privada. Bueno, pues todo este tema, repito... Mmm, la Iglesia está muy cómoda con la situación tributaria y el gobierno de turno no está haciendo lo que tiene que defender, que es defender lo de todo, defender lo público y que lo particular, con los respetos que se merece, sea pues eso, lo particular. Y la otra parte del de de de acuerdo de asuntos económicos es la parte de la fiscalidad. Aquí, claro, aquí es, es, es evidente, la Iglesia Católica, en base a los acuerdos, no paga está exenta de pagar. Impuestos, excepto uno, que es el IVA. Precisamente esta del IVA es la historieta, la historia, que hay que contar de cómo fue posible de que en el gobierno de Zapatero se subiera el IVA, del 0, de, perdón, la, la asignación tributaria del 0,5 al 0,7. Pero eso lo contaré después, porque esto, la historia de los acuerdos no acaba aquí. El IVA exento solo se permite en los lugares de culto, según los acuerdos, en los conventos, en las oficinas y residencias de los clérigos, en los lugares de enseñanza, pero claro, es que esto al final, la interpretación que incluso en el, en el, por la judicatura se está haciendo de la aplicación de estos acuerdos, resulta que se está aplicando a completamente todo que sea de titularidad eclesial, aunque no sea del culto. Y ahí tenemos que estar también exentos del IBI, autorizados por las leyes y por la judicatura, temas como los parkings, eh, prados, eh, fincas rústicas, es decir, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, que ya es bastante, con lo que está en la, en la literalidad de los acuerdos. También están exentas todas las entidades benéficas y asistenciales, y por lo tanto, en alguno de los casos, está claramente en contra de esto que comentábamos de las ayudas de Estado que están penalizadas por la, por la Unión Europea. Concretamente, pues todos aquellos eh, edificios que... Como por ejemplo, conventos que han dejado de tener eh, su utilidad bajo el punto de vista de las congregaciones entre otras cosas porque no hay tantos monjes para hacerlo y que se han sido reconvertidos en hoteles. Hay un caso concretamente con nombres y apellidos que está identificado, pero hay mucho más de ellos. no Y entonces pues este hotel por el hecho de ser titular la jerarquía católica está exento de IBI cuando realmente está haciendo unas actividades mercantiles y con rendimiento económico. Eso está penalizado por la Unión Europea y hay casos de este tipo que, que están denunciados, por más de que a nivel de la normativa interna pues ha habido denuncias, pero sin embargo ha habido una interpretación muy laxa de la fiscalidad que está en los acuerdos y se la ha permitido siguiendo que la Iglesia Católica no pague el IBI de estos, eh, de estos edificios que ya no son ni de culto, sino de puro rendimiento económico y mercantil. Y si fuera poco todo este tema... De la, de la fiscalidad en los acuerdos en el acuerdo económico existen tres cláusulas que aunque no están llamadas de esta manera son muy vamos que vienen a redondear el tema ¿no? hay una cláusula que yo la llamo que no repito que no está explicitada de esa manera la cláusula de continuidad la cláusula de continuidad lo que viene a decir es que bueno viene a decir prácticamente lo dice que incluso cuando la iglesia católica alcance esa Adecuada autofinanciación, el Estado se establecerán nuevos mecanismos para seguir subvencionando a la Iglesia Católica. En fin, esto, es, esto figura textualmente en los acuerdos. Hay otra cláusula que yo le llamo la cláusula de, de extensión, es decir, que aquí los acuerdos, por pues dice, hombre, pues en fin, en otros sitios, pues el tema está que se llega a un acuerdo con la jerarquía católica para cuestiones de culto qué tal, no, no, es que aquí hay una cláusula que se extiende justo a lo que yo llamo la corporación católica, a todo tipo de colegios, fundaciones, ONGs, empresas, editoriales, medios de comunicación, y en, la, en la parte que corresponde, no al IRPF, que duda cabe, pero en la parte de sobre todo de exenciones fiscales. Y ya lo que ya es mmm, demasiado para el cuerpo es lo que yo llamo la cláusula de compensación, y es donde vengo aquí a contar el tema del IVA y el tema de la subida del 0,7. Esta cláusula de compensación escrita en los acuerdos, aunque no con este nombre, dice lo siguiente. Las excepciones fiscales de la Iglesia Católica son fulanita, fulanita y fulanita, que ya lo he dicho que son todas menos el IVA, pero si el gobierno de turno cambia alguna normativa que pueda ser perjudicial para la Iglesia, tiene que compensarle en aquello que pierda. Bueno, al principio la Iglesia no pagaba el IVA, pero precisamente por la normativa de la Unión Europea, obligó finalmente al gobierno español a cobrar el IVA de la Iglesia en aquello que era pues, compras de objetos de culto o en las construcciones, o, en fin, lo que se paga el IVA. Consecuentemente, se levantó la bandera y dijo, Oye, aquí existe una cláusula que ustedes me tiene que compensar. Y la compensación fue subir del 0,5 al 0,7. Pero o, o, oído, oído al parche. En el año 2008, en la campaña, esto cuando se produjo esta compensación de subir, en aquel entonces la Iglesia pagaba por IVA 30 millones de euros al año. Esta subida del 0,5 al 0,7 le supuso a la Iglesia 68 millones. Menudo negocio para el Estado. Es decir, 38 millones de euros extras más para la jerarquía católica y para esas aplicaciones básicamente de funcionamiento interno. De hecho, desde el año 2008 a 2021, todo este exceso de haber puesto de más ha supuesto por del orden de unos 700 millones extras. Es decir, aquí estamos hablando de millones como si estuviéramos hablando de castañas, pero realmente son muchos, muchos millones. Y estamos hablando exclusivamente de la parte del IRPF. Paso al segundo acuerdo: acuerdo de la enseñanza y asuntos culturales. Aquí nuevamente. La Iglesia Católica, en su, en su exposición de motivos de este acuerdo, declara asunto de importancia fundamental, evidentemente. Así lo tenemos en todas partes en la enseñanza, porque es un tema del de control de las conciencias, como siempre ha sido. ¿no? En la enseñanza, el acuerdo dice que reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa, es decir, no la para nada de la libertad religiosa, no, no, habla de a la educación religiosa. Esto ya choca bastante, porque si hablara de la libertad religiosa no hay nada que objetar, la libertad religiosa es una libertad que está en los derechos humanos, que Europa Laica la defiende, que es un elemento más de la libertad de conciencia, pero aquí habla el derecho fundamental a la educación religiosa. Choca un poco. Lo mismo que el derecho de los padres sobre la educación moral y religiosa en el ámbito escolar. Choca también bastante, ¿no? Y de hecho, en base a esas dos formulaciones, a esas dos formulaciones, el acuerdo obliga a los centros públicos a que exista la asignatura de religión católica dentro del currículum, dentro de la escuela y dentro de las actividades escolares. Claro, esto es una distorsión que realmente va en contra de lo que es no solamente la laicidad, sino los derechos del menor en el sentido de lo que significa el adoctrinamiento. Porque aquí no se está hablando de la historia de las religiones o de la cultura religiosa con todo lo que significa en lo antropológico, en lo histórico, en lo artístico, en lo, en lo documental. No, no. Esto es el adoctrinamiento del catecismo en la, iglesia, en, la, en, la, en la escuela pública. Y no solamente eso, si esto ha dado pie que los acuerdos que existen con también otras religiones, ni mucho menos comparables con el tema del acuerdo de la 79, sino con las que se tienen con la, los musulmanes, los judíos, y mmm, los, bueno, los judíos y los, y los evangelistas, pues entonces resulta que claro, ahí tiene identificado también su derecho a tener su correspondiente religión dentro de la escuela. Nos imaginamos qué es lo que supone organizar, aunque solamente fuera por ese tema, organizar, la jornada escolar, en función de a la carta los padres o los alumnos que pidan tener cualquiera de estas religiones. Es que la escuela pública no puede ser una verbera. La religión doctrinal tiene que estar fuera de la escuela. En la familia, la parroquia, la mezquita, la sinagoga, donde sea. Por no hablar de por qué, y eso no lo define Europa Laica, aunque solamente sea en plan de... Eh, de una provocación, porque no existe también en la escuela clases de marxismo, de laicismo, de socialismo, o de, de humanismo, o de cualquiera de las ideologías que todo el mundo puede tener en una sociedad tan diversa. ¿De dónde está esa supremacía de los religiosos y, aparte, invadiendo un espacio público como es el tema de la enseñanza? Eso es lo que está dando margen en el tema de este eh, acuerdo sobre enseñanza. Un acuerdo sobre enseñanza en el cual por pues, la Iglesia Católica, pues, lógicamente, a partir de que tiene la religión doctrinal dentro de la escuela, pues fija el contenido del currículum y de los libros. Y el, y el Gobierno del Estado, lo único que hace, cuando el, la conferencia episcopal le pasa el currículum, lo mete en el BOE, como hizo pues, precisamente al principio de cada curso, y cuando cambian las leyes educativas, pues eh, la conferencia episcopal confecciona los currículos, se lo pasa al Gobierno y el, el, el Ministerio de Educación lo mete tal cual directamente en el boletín oficial del Estado. Y acompañado al tema de la, de la asignatura de religión, cómo no, los profesores de religión católica que son elegidos por el obispado, pero pagados por, por el Estado. O elegidos por el obispado, pero pagados con el Estado. Y aparte formando parte del claustro, formando parte del claustro. Es decir, aquí tenemos... Nuevamente, otra distorsión de lo que significa la laicidad del Estado, lo que significa el Estado democrático, lo que significa lo que está en contra de esa separación razonable, democrática, lo que son las creencias privadas, lo que es lo público. Quiero añadir y clarificar que la enseñanza concertada no es un tema que está en los acuerdos. Aunque, bueno, en algunos aspectos, algunos juristas intentan apoyarse en algunos elementos que hay ahí de frases sueltas en los acuerdos para justificar la enseñanza concertada. No es así. La enseñanza concertada forma parte de una ley que se aprobó en 1985, la Ley Orgánica de Educación, aprobada también por el Partido Socialista y desarrollada por todos los gobiernos de turno, y que incluso en la actual LONLOE de la ministra CELA no ha habido manera de para parar en los pies y que es un elemento de distorsión, de segregación política, social y económica y de, de mérito de la escuela pública. Y si esto, todo esto se, alimenta, se refiere a la enseñanza no universitaria, también en la universidad tratan los acuerdos. que ahí se pone el, el derecho de la Iglesia Católica a establecer sus universidades, colegios universitarios católicos, etcétera, etcétera. Y tenemos que, si eso pudiera ser en un mercado mmm, abierto, eh, susceptible de que no hubiera ningún problema, el problema son las subvenciones, las donaciones de suelo público, etcétera, etcétera, que tienen esas prerrogativas para aumentar lo, lo privado en demérito de lo público. Y de hecho, en los últimos años, muy pocas universidades públicas se han creado que vayan contra las universidades privadas. La universidad pública tiene que y aparte también se habla de que la universidad pública debe garantizar y garantizar que la Iglesia Católica puede organizar cursos y actividades religiosas y establecer disciplinas de teología católica, es decir, es una intromisión, una injerencia que claramente no tiene poco poco sentido, poco se le puede coger. Este de acuerdo de enseñanza y de asuntos culturales habla también de los medios de comunicación y del patrimonio cultural. Y en los medios de comunicación, nuevamente, la injerencia. Los medios públicos de comunicación deben velar por los sentimientos católicos y establecer, de acuerdo con la Iglesia, su presencia en la programación de los medios públicos. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. La Iglesia católica, como cualquier organización privada, tiene derecho a tener sus medios y a través de sus medios, dar la doctrina y el magisterio que considere, pero no invadir lo público que es de todos. La Iglesia Católica tiene sus cadenas de televisión, 13TV, tiene sus cadenas de radio, la COPE, Radio María, y todas las parafernalias de editoriales y boletines, publicaciones, no tiene por qué invadir lo público. Y repito, y aunque Europa laica no estaría a favor del tema porque lo público tiene que ser lo común y lo que es de todos, Cualquier otro elemento, cualquier otra ideología, también tendría derecho a reservarse sus espacios, como por ejemplo todos los días en Radio Nacional de España hay un apartado dedicado a la Iglesia Católica. Cinco minutitos. Por hablar después de la invasión que supone cuando hay elementos claramente confesionales en determinados festejos. Lo cual no quita que cuando hay elementos públicos se pongan como una noticia más. Pero ahí existe invasión de este terreno y eso está amparado por los acuerdos. Y si es el, con la conservación del patrimonio artístico en poder de la Iglesia, pues nuevamente se dice que eso estará a cargo del Estado. Y nosotros desde Europa Laica, pues decimos, me, nos parece bien que el Estado sea el gran mantenedor del patrimonio, pero siempre y cuando ese patrimonio, sea de todos, y gestionado por lo público. Pero es que aquí no es así, y ahí tenemos, aunque no están los acuerdos, pero derivados de los acuerdos, el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, de habiéndose apropiado de más de 100.000 bienes, que los mantiene bajo su titularidad, pero bajo la conservación, el mantenimiento del Estado y su gestión también privada. Otro despropósito. Cierro y cerrando con el, el, el acuerdo de asuntos jurídicos. La Iglesia Católica dispone de un régimen jurídico especial, eh, su derecho, como no, a poder ejercer actividades de culto, de jurisdicción y de magisterio, tiene personal jurídica civil, lo que pasa es que está mm, una legislación fuera de la, de, la, de la ley de asociaciones. La ley de asociaciones eh, que nos, mm, nos aplica a todos, a Europa Laica y a otras asociaciones, la Iglesia Católica tiene su propio fuero claramente, no solo el derecho católico, fuero civil me refiero, que está fuera del ordenamiento común de asociaciones. Eh, la inviolabilidad, la inviolabilidad de los lugares de culto, de los archivos y los documentos, y eso se pues, está impactando claramente con el tema de la memoria histórica. Y los capellanes católicos en las cárceles, en los hospitales, en las universidades, Europa Laica no tiene ningún problema, porque defendiendo la libertad de conciencia, pues aquellas personas que están impedidas por el Estado a poder ejercer su libertad con toda su amplitud, como por ejemplo la gente que está presa, pues tiene derecho a tener ...su atención espiritual religiosa que quieran... ...y no hay un problema para que eso se haga así... ...pero hombre... ...que sea a cargo del Estado... ...como así están los acuerdos... ...no parece mucho de recibo... ...y nuevamente lo mismo... ...si a mí me meten en la cárcel... a una persona me meten en la cárcel... ...y quiere recibir asistencia espiritual... ...de cualquier otra ideología que no sea religiosa... ...primero veremos si puede entrar en la cárcel... ...y después desde luego claramente... ...se la tendrá que pagar de su propio bolsillo... Porque ahí no está pagado el Estado. Sin embargo, las cuestiones de la religión tienen esa prerrogativa, esa supremacía de estar allí. Nuevamente, otro despropósito. También, nuevamente, en los asuntos jurídicos, pues se habla de que el Estado, como se le permite a la Iglesia Católica, entrar en el mercado de, de los servicios sociales, pues tendrá la adecuada cooperación con subvenciones públicas. Y ahí encontramos la cantidad de eh, organizaciones benéficas que no tenemos nada en contra pero que sí que tenemos en contra es que sean pagadas con el erario público no tenemos en contra absolutamente ninguna pero con este mercado de la caridad que lo denunciamos así porque no tenemos absolutamente ningún problema desde Europa desde la laicidad del Estado en que exista existan eh, hospitales Casa de beneficiencias, pero siempre y cuando sean pagadas por donaciones privadas, pago particular o en todo caso de su propio patrimonio, pero no necesariamente con el Estado. El efecto civil del matrimonio canónico, es una, con una legislación paralela, en fin, mmm, ahí está el tema. Y el último acuerdo es el asunto de la asistencia a las Fuerzas Armadas. Esto en su día tuvo una mayor virulencia, una mayor eh, preponderancia cuando el servicio militar era obligatorio y en el cual pues, se quería asegurar, ¿cómo no? Pues eh, que nosotros estamos de acuerdo, pues el tema de pues, bueno, pues, eh, que, que se podía dar asistencia espiritual y religiosa, pues a los que estaban pues, eh, con la religión, perdón, con la milia obligatoria. Pero más allá de eso, que ha desaparecido, actualmente eso está cifrado en el vicariato castrense. El vicariato castrense, que es una figura que es mitad monje mitad soldado, que es un arzobispo general castrense que tiene rango además, rango y emolumentos de general de división. El rey designa su nombramiento entre una terna elegida de común acuerdo. Hay la catedral castrense, que está ahí, aquí en Madrid, está ahí en la calle Mayor, eh, capillas en los cuarteles, los capellanes castrenses que están a cargo del Estado, pues nuevamente esta implicación también producto del franquismo, cuando también lo militar estaba mucho mayor implicado con todo el aparato del Estado. Bueno, pues estos son los detalles, desbrozándolos eh, rápidamente, pero con datos que he puesto encima de la mesa y que son claramente constatables, sobre estos acuerdos de 1979. Y para ir eh, cerrando un poco el tema, quiero hacer pasar ahora a la parte de, bajo punto de vista de Europa laica, ¿Cuál es la valoración que nos permiten estos acuerdos? En primer lugar, bajo el punto de vista constitucional, el artículo 16.3 eh, de la Constitución, en su primera parte, dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Europa Laica suscribe 100% esta declaración, porque no es ni más ni menos que proclamar claramente la separación entre la Iglesia y el Estado, por lo tanto es la aconfesionalidad del Estado. Estamos de acuerdo, sin ningún problema. Pero sin embargo, la segunda parte de este artículo viene a desvirtuar completamente la primera parte. Viene a desvirtuar completamente la licidad cuando introduce el mandato de establecer relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, que lo cual claramente cuestiona lo que debería ser la neutralidad estatal. Tener en cuenta que la Iglesia Católica, con este nombre que aparece en el artículo 16.3, es junto con Juan Carlos, el rey Juan Carlos, los únicos nombres propios que aparecen en toda la Constitución. Pero es que esta cooperación, esta cooperación que mandata la Constitución en el artículo 16.3, no dice cómo debe ser, ni su alcance, ni cómo articularla, sino que pudiera existir múltiples formas de colaboración con la jerarquía católica, y mucho más dependiendo de cada gobierno de turno, según las sensibilidades y según los acuerdos que hubieran. Pero sin embargo, eso no es así. Esa cooperación venía ya esa cooperación que está en, la, en el artículo 16.3 de la Constitución del año 78, venía ya mandatada, mandatada, acotada el terreno de juego por los acuerdos del año 79, que aunque firmados cinco días después, se pergeñaron mucho antes de la Constitución. Es decir, el terreno de juego de esa cooperación tan abierta que figura en la Constitución está acotado por los acuerdos del, del 79. Y por lo tanto, estos acuerdos, el económico, el de la enseñanza, el jurídico y de las Fuerzas Armadas, acotan la cooperación. Es decir, aquí ha habido un juego trilero, un juego trilero que yo llamo así, que forma parte de los tiempos de la transición con un pacto tácito de no tocar el estatus de la Iglesia Católica, de la jerarquía, y manteniendo estos privilegios eclesiales. Si no, no se puede entender cómo una declaración tan potente, como es la primera parte del artículo 16.3, que dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, claramente se viene abajo, y la práctica lo demuestra, y las leyes también, en la segunda parte, con esta acotación de la cooperación. En cuanto al contenido, los contenidos son claramente inconstitucionales de los acuerdos. Vulneran la libertad religiosa al discriminar las distintas opciones no religiosas. Europa laica no propugna una multiconfesionalidad de que, todo el mundo tuviera lo mismo porque no estamos de acuerdo con el café para todos estamos de acuerdo con que lo privado es lo privado con respetándolo y lo público es lo público que es lo común de todos y por lo tanto no se trata aquí de hacer acuerdos a todas las confesiones religiosas de perder de vista que en el registro de entidades religiosas que hay en el ministerio de justicia no perdón el ministerio del interior no de justicia bueno ahora tengo dudas si es justicia o interior Existen más de 14.000 o 15.000 entidades religiosas anotadas. ¿Nos imaginamos si esas entidades religiosas, algunas de ellas son fundaciones, otras son propiamente eh, eh, religiones como tal, quisieran entrar en la escuela? ¿O quisieran participar de las casillas del IRPF? Repito, esto no es una verbena. Esto no es una verbena. Aquí tiene que ser que el artículo 16.1, la separación iglesia-estado, tiene que valer sin discriminación para las opciones tampoco no religiosas. La confesionalidad estatal de la parte del 16.3, lo mismo. La igualdad ante la ley, lo mismo. La fiscalidad, el artículo 31 de la Constitución se está vulnerando cuando habla de que la fiscalidad de los ciudadanos será acorde con sus recursos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad porque de los presupuestos generales del Estado están saliendo partidas directamente, por un, directamente, directamente sin entrar prácticamente en los presupuestos por un, un, una artimaña contable, pasan a financiar una organización privada. Después, no existe reciprocidad entre las partes en un acuerdo. Normalmente cuando se hace un acuerdo se dice, bueno, yo cedo en esto, yo cedo en lo otro. Aquí no existe reciprocidad. Aquí son privilegios y beneficios para la iglesia católica, la jerarquía, y obligaciones y costes para el Estado. No hay nada en los acuerdos, nada. Nada es nada. Que digamos que existe una contraprestación. No hay. Son obligaciones. Y si lo miramos bajo el punto de vista internacional, por los acuerdos, según los que entienden más de este tema... Si no es un tratado internacional, tiene alcance jurídico de tratado internacional. Pero claro, uno se a pensar y dice, bueno, normalmente un tratado internacional entre dos estados, y hablar del Vaticano como un estado ya a que tener ganas, ya es decir... Pero, con, pero, pero no, no, no regulan nada internacionalmente, no regulan nada de fronteras, no regulan nada de comercio entre estados, no regulan nada de, de, de cualquier cosa que son um, um, acuerdos de colaboración entre estados. No, no. tiene tratado internacional porque se le quiere tener esa, esa, esa potencialidad internacional. Pero no regula nada internacional. Como mucho, unos acuerdos con el Vaticano y el Estado español... Podría ser para determinados criterios de actuación en relación con los católicos. Como mucho. Pero aquí son acuerdos que obligan a todo el Estado, a todos los ciudadanos. Obligan, impactan, afectan. Por lo tanto, existe una pérdida total de soberanía estatal en la firma de estos acuerdos. Los asuntos civiles, que son propios de política interior, pues quedan subordinados a los intereses de un Estado extranjero, tan, tan claro como, como, como es así. Y además, como figuran los acuerdos, solo se puede modificar de común acuerdo. Pero vamos, pero ¿desde cuándo cuestiones civiles que son de la sociedad civil, de la política interior, tengo que ponerme yo de común acuerdo con otro, con otro Estado? Yo me pondría de común acuerdo con otro Estado en los acuerdos que sean entre ambas partes, en asuntos de interés de ambas partes. Pero es que el Estado está aquí limitado en su soberanía para poder decir se acabó la asignación tributaria, se acabó la religión dentro de la escuela, se acabó todo lo que está en los acuerdos, la fiscalidad, o llegar a otros acuerdos, pero con la propia soberanía estatal. Pero es que hablamos ya incluso de, de los incumplimientos, lo que comentaba antes, la autofinanciación, la autofinanciación, ni la Iglesia Católica ha, ha cumplido el único compromiso que tenían los acuerdos, ni el Estado se lo ha hecho cumplir, y mucho menos. Hombre, los, los, los gobiernos de derecha pues se pueden entender, pero incluso gobiernos de progreso, eh, después de 44 años, se lo han hecho cumplir la autofinanciación. Por lo tanto, la cuestión sigue así andando. Pero incluso más, yo diría más, en ese artículo de la Constitución que dice que establecerá las correspondientes relaciones de colaboración con la Iglesia Católica, dice... Artículo con la Constitución, teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Y hombre, pues aunque solamente fuera por eso, si eso fueron firmados en el año 1979, pero es que al día de hoy la sociedad ha cambiado enormemente. Si fijamos solamente, por ejemplo, en el barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que todos los meses saca una encuesta, una encuesta preguntando a los españoles. ¿Cuántos de ellos se sienten católicos? Pues yo tengo aquí los datos. Los datos, por ejemplo, de diciembre, el 56% de los españoles se declaran católicos. Pero es que en el año 2000, era el 83. Y en el año 1998, que son las primeras cifras que se conocían, era el 87%. Y hombre, uno podía pensar... Hombre, pues sí, claro, teniendo en cuenta las eh, creencias religiosas, porque un 87%, pues vale. Pero es que estamos ya hoy día en el 56%. Y ese 56% en la franja de la gente más joven llega al 33%. Pero si nos, pasamos, si nos pasamos a la otra esquina, las personas no religiosas que en el año 1998 eran el 9%, y en el 2000, el 13% de la población española, en diciembre del año 2022, es el 39%. Y en la franja de la juventud, el 58%. Entonces, uno se dice, si ese artículo constitucional dice que las relaciones de cooperación tienen que estar también teniendo en cuenta las creencias religiosas, hombre, aunque solamente fuera por mínima coherencia, los acuerdos, las legislaciones, deberían regularse y adaptarse a ese tema. Bueno, pues no es así. Entonces, ahí está estamos. Por lo tanto, hay una extralimitación, e incluso hay también extralimitación a los acuerdos, como lo hemos comentado antes. La enseñanza concertada, que es una enseñanza privada, a cargo del Estado. No están los acuerdos, pero se, se saca el hilo, se saca el hilo de la cometa y se sigue mandando por ahí. O el tema de la exención del, del, del IBI en los bienes eclesiásticos, que son... Distintos del culto, que es lo que hemos comentado. En fin, hay una complicidad política de los gobiernos, de la judicatura, marcada mucho por la rutina, la comodidad, no confrontar con la Iglesia Católica y una nula voluntad política de resolver esta distorsión. Tampoco el Tribunal de Cuentas eh, hace mucho al respecto, o sacó este informe en el año 2020, pero solamente por el IRPF. Porque Europa Araica tiene calculados, estimados, y nadie los ha desmentido, que no solo por el LGPF, sino también por el resto de subvenciones que recibe, por multitud de otros, de otros caminos, los más de casi mil millones de euros al año. Y el Tribunal de Cuentas ahí no hace nada. Entre otras cosas, por esta situación que existe, de que no existen unas cuentas consolidadas, existen subvenciones por parte de los ayuntamientos, de los cabildos, de las diputaciones, de las autonomías y del Estado central. Y no existe una cuenta consolidada que se pueda tener una transparencia sobre lo que está, eh, está jugando en medio. Y ya como anécdota, porque esto sí que es una anécdota um, um, un, poco, un poco peligrosa, yo diría, es recientemente, ahora en noviembre, pues este mini concordato que se ha firmado en la Generalitat Valenciana, en el cual, pues ni más ni menos que desde presidencia del presidente de la Generalitat Valenciana, pues se ha establecido un acuerdo entre la Generalitat y el Arzobispado para desarrollar los acuerdos, estos acuerdos, estos cuatro acuerdos en los temas competenciales de la autonomía. Y esto puede ser que las demás autonomías, o esta ha sido la primera vez, pues desarrollen este tema y entonces tenemos los acuerdos no solamente a nivel estatal, sino los mini acuerdos a nivel de las comunidades autónomas. Consecuentemente, mi conclusión, y con esto terminaría la, la charla para dar margen a las preguntas, y lo diría con una, base, una frase muy, muy lapidaria, pero muy convencido y muy en, con, en, en plan de, de llamar la atención claramente. Es hora, ya, es hora ya de reconsiderar el papel de la Iglesia Católica en España y avanzar en la laicidad del Estado. 44 años, ya está bien, ya está bien. De seguir con la rémora, desde de, que de un franquismo decadente y de una democracia que estaba creciendo y que fueron unos acuerdos de mantener un estatus que venía desde el año 53, estemos todavía en esta situación. Así que aquí lo dejo y me someto a las preguntas, clarificaciones que se quieran que queréis solicitar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Juanjo. Y ahora pues nada, si eh, ya sabéis que hay, hay aquí un apartado abajo, en la barra de abajo de reacciones, podéis levantar la mano. Y eh, os iré pidiendo que, cuando habléis, activéis el vídeo y, por supuesto, el micrófono. Bien, vamos a ver, tenemos aquí, no sé quién ha sido primero. ¿Va eh, por orden aquí? Javier García. Javier García, cuando quieras. Vamos a ver, solicitar para… Eh, Javier, actú, eh, ¿activas el micrófono? Javier, creo que… no sé si está me, me está… ¿me estás oyendo, Javier? Creo que se ha congelado la imagen de Javier. Bueno, de momento pasamos a José Trujillo. Entonces. Buenas tardes, ¿se me oye? Se te oye, Sí. Una pregunta tenía yo sobre es lo que ha comentado. Estos con, eh, estas cláusulas del concordato son exigibles ante los tribunales, esta, aplicación, esta falta de aplicación que ha habido en la, auto, en la autofinanciación y en, el, o en, el, en la adecuación a la, al cambio en las creencias de los ciudadanos, todo esta, eh, ¿esta literalidad puede ser demandada ante los tribunales o es un acuerdo exclusivo entre Estados y la aplicación y supervisión del mismo corresponde exclusivamente a los Estados? Gracias. Bien, eh, Pepe Ramírez. Vamos a no, decir de alguna manera que se me oye. Se te oye. Vale. Eh... No, lo que quería decir era simplemente que me parece que esto es una historia que vamos a ganar en no demasiado tiempo, Por un 40% de agnósticos no creyentes y tal. Está claro que por pura coherencia eh, y siendo los más viejos, los más eh, católicos, pues de aquí a 10 años hay una inmensa mayoría de, de españoles que no son creyentes y que evidentemente van a cuestionar la, el chorro de dinero que se le está dando a una gente que, bueno, que, que bueno que es una asociación como otra cualquiera y tan digna de respeto como una asociación de vecinos y no la estoy criticando para nada. Entiendo que eso es una cosa que está a ganar a medio plazo. Gracias. Pues entonces tenemos a eh, J no sé si es Juan o es José, Marcos. Sí, hola. Soy yo, Javier Marcos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía idea de todo esto, pero ha sido muy detallado y muy esclarecedor. Eh, mi pregunta es: ¿existe un acuerdo de este tipo que tengan otros países con la Santa Sede? Gracias. Eh, bueno, vamos a ver, voy a Ay, intentar contestar, contestar este tema. Ah. Las la denuncias, denuncia, sí, sí, se puede, sí, se puede, se puede denunciar, denunciar, pero, pero como, como esto es un tema de, de, de, de, que quiere tratado, tratado internacional, internacional pues las denuncias, denuncias tiene que, que tramitarlas el Parlamento, el Ejecutivo, y, y tramitarlas en, en, en, en, en, en la profundidad que estime conveniente, conveniente de denunciar. denunciar desde y nosotros proclamamos reivindicamos pedimos la denuncia y derogación de los acuerdos así, sí sí tan, tan claramente, claramente como, como eso. eso si, si otros, otros partidos otros parlamentos tuvieran tuviera una voluntad, voluntad política de este aspecto pues lo, lo que, que, quisieran que quisieran denunciar, denunciar. La, parte la parte económica la parte, la parte que, que no se cumple, cumple la parte que lo que, que quisieran quisiera. Pero, Pero realmente, realmente es, que es que no existe esa voluntad. Política. Y, si y si algún particular, particular quisiera poner alguna demanda, demanda aparte, aparte del poco recorrido, o mucho recorrido, que yo creo que, que, que, que no lo tendría, nos, nos encontramos con el, el tema de la una una que haciendo una, una interpretación muy laxa de los, de los, acuerdos, los acuerdos, pues realmente, realmente tendría, en mi opinión, poquísima recorrida. En consecuencia, los acuerdos no es un tema. Jurídico, jurídico, perdón, perdón es, un es un tema, tema que hay que, que debatirse, debatirse en el terreno jurídico, jurídico hay, que, hay debatirse que debatirse en el terreno político, y, consecuentemente, repito, en Europa, en Europa laica, América, nosotros decimos la denuncia, la denuncia y, derogación y derogación de los, de los acuerdos. No tiene, no por, tiene qué haber por qué haber ningún acuerdo especial con, con ninguna religión religiosa. religiosa. Los, temas los temas de cooperación, de cooperación que pudieran establecerse, se pueden establecer, establecer al margen, al margen de como cómo se establecen eh, con, con, con, con, la con la sociedad civil. civil. En temas en de temas interés de general, general, de una forma de una pública, de una forma transparente, una forma transparente, transparente y, desde y desde luego, luego con el con estado, estado manteniendo, manteniendo su, su soberanía, soberanía. Una soberanía que en los terrenos que hemos estado hablando está mediatizada y amordazada. Pepe Ramírez apunta al tema... De que, bueno, por en fin, la cosa está difícil, pero que, bueno, que las perspectivas son positivas, porque al fin y al cabo, los que estamos en contra, pues somos ya muy mayores y la gente joven, eh, pues eh, tal. Yo no soy tan positivo en ese aspecto. Yo he sacado el tema de la secularización, porque aunque solamente fuera por coherencia, los gobiernos de turno y mucho más los de progresos progresistas deberían acoplarse a este tema pero no es así. Yo creo que existe un problema de que cuando se tiene en general un demérito de lo público y el neoliberalismo se ha encargado de hacer este tema, caballo de batalla y de bandera, esto afecta a los jóvenes, a los medios jóvenes y a los menos más, más jóvenes. Quiero decir que, que el demérito de lo público es un factor muy importante para no darle importancia a estos millones que se van a organizaciones privadas, cuando no, que se pueden encontrar 24.000 justificaciones para el tema este, como a veces se dice, dice, hombre, pero es que también a los partidos políticos el, el, el, el Estado los subvenciona. Claro, evidentemente, porque si estamos aquí jugando con la Constitución, los partidos políticos forman parte de la estructura y la arquitectura de la Constitución española, porque ahorman y mediatizan y son vehículos para, para la participación política, igual que los sindicatos. Luego, no se quiera comparar una cosa como la otra. Son elementos y organizaciones de interés general. La Iglesia Católica, con todos los respetos a las creencias, no es un tema de interés general. Y por lo tanto, no olvidemos de dónde venimos. Venimos de un nacionalcatolicismo y por lo tanto, todas las justificaciones hay que dar un paso atrás para verlo. Pero incluso yo diría más. No digo por ser pesimista, pero sí para, para no pensar que con la secularización esto viva para, en, en, completamente. Porque mientras esto ocurre, las nuevas élites, las nuevas personas, esas que se están creando, educando en la enseñanza concertada, en, en, en las universidades privadas, que son en algunos de en muchos casos futuros élites políticos, están cogiendo ya unas mentalidades que no son las mentalidades que tenemos precisamente en las organizaciones que nos dedicamos por estos valores democráticos. No quiero decir que nadie no los tenga, pero quiero decir que hay componentes que no necesariamente la secularización lleve inmediatamente o de una forma directa al tema, el asunto. Esto es un tema de voluntad política y, como decía al finalizar la, mi intervención, a ahora toca ya de que la, clase, que la clase política coja la voluntad para cambiar este tema. Y en otros países, pues en otros países también existen acuerdos, cómo no, llámese concordato o llámense acuerdos o acuerdos puntuales. Lo que no existe, lo que no existe es esa amplitud, esa amplitud que tienen aquí en España. No existe. Y claro, también es que en otros países cada uno es hijo de, es hijo de la historia que, que tiene detrás. Y la historia aquí detrás, pues ha sido historia que desde los reyes católicos, pues esto no estamos en la, en la Europa del Norte, que también tienen los acuerdos eh, con las correspondientes eh, eh, eh, iglesias ortodoxas o de, de todo tipo, pero no, no el volumen y la profundidad que tienen aquí en España, pero repito que es por el punto también de la historia. Sí que, sí que existen los acuerdos, pero no a los niveles que tenemos aquí en España. Hay algunas preguntas en el chat. Bueno, perdonad. Bien, hay dos, mm, dos manos alzadas. También hay alguna pregunta en el chat, las vamos a dejar para un poco después. Está Javier García, que tenía la palabra antes, pero eh, entonces se congeló la imagen y no sabíamos si eh, no te escuchábamos. Cuando quieras, Javier. A ver. Activa el micrófono. ¿Se me oye? Ahora, sí. Sí, perfecto. No, es que antes le di a, al vídeo, a accionar el vídeo para que se me viera y al ordenador le, le pareció mal. Y se qued, me quedó bloqueado, lo he tenido, lo he tenido que reiniciar. Eh, do, do, dos cositas ligeras, quiero decir. Una, que hay una, un apartado de… Eh, una, una frase en concreto de, de los acuerdos Iglesia-Estado que me llama bastante la atención y es una… Y la, la, la voy a decir aquí una frase muy cortita que dice, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. ¿vale? Esto está dentro de los acuerdo de Iglesia-Estado. Y otra cosita eh, con respecto al IBI. Con respecto al IBI… Eh, Creo que, que algo que nos repetimos y estamos equivocados, que el, realmente los acuerdos de Iglesia-Estado no son los que amparan el IDI que se está cobrando a la Iglesia. Es la ley de mecenaco. La ley de mecenaco, que es la que también incluye a los partidos políticos, fu otras fundaciones y, otra, eh, y, por ejemplo, los sindicatos. Pero, claro, esta, esta, estas entidades tienen… Una, son una, una gota de arena comparado con, el, con, con, la, con la actividad inmobiliaria que tiene la Iglesia Católica. Pues la ley de mecenazgo es la que ya eh, ha pasado por el Supremo eh, y, y, por ejemplo, recuerdo que hace ya muchos años la Fundación Barrié, que está ligada al Opus Dei, le tenía alquilado al Banco Pastor todo ese edificio final, central. Y el Ayuntamiento de La Coruña... Llegó hasta el Supremo y se lo tumbó. Pero no se lo tumbó por los acuerdos de Iglesia-Estado, se lo tumbó por la ley de mecenazgo. Y en la ley de mecenazgo, si queremos que el IBI cambie, en la ley de mecenazgo tiene que cambiar. ¿Vale? No es solamente los acuerdos de Iglesia-Estado. Gracias. gracias, Javier. Damos paso ahora a, a, Pedro, a, a Pedro Antonio Campos. Sí. sí, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, mira, Juanjo, tú has estado hablando hace un momentín sobre eh, la laicidad del Estado. Entonces, vamos a ver, yo pregunto, porque esto es, nosotros que se supone que tenemos un poquito más de formación en este aspecto, a veces mezclamos laicidad con la confesionalidad, con lo cual las personas menos implicadas en este tema pues no saben discernir entre una cosa y otra. Y es importante, porque vamos a ver, estamos acostumbrados a ver, cuando hay actividades de, de, religio, de cualquier cuestión religiosa, sobre todo católica, que las autoridades eh, civiles, militares y demás participan como representantes en esas actividades. Y entonces, claro, eso es lo que creo que choca un poco… Porque se supone que estas personas representan al colectivo en conjunto, no solamente a un sector. Y de hecho, recientemente la reina de Leticia tuvo un acto con Felipe, con su marido, y resulta que hizo un acto no católicamente bien asumido. Y le hicieron una crítica porque no actuó como lo actúan los religiosos. Yo creo que estas cosas deberían de ponerse de manifiesto, porque es que, claro, estamos potenciando la religión católica a través de estas actividades, de estos ejemplo y de esta forma de actuar. Eso por un lado. Segundo, lo que decía Berber Ramírez, yo entiendo que la gente cada vez se va desenchufando, digamosle así, para la expresión de la Iglesia católica, pero… Como todo todavía tiene, como ya hemos mencionado aquí, desde la época del franquismo, con el nacionalcatecismo, mucho hincapié dentro de lo que es la sociedad, pues todo el mundo hace actividades religiosas porque los bautismos, los casamientos y todo eso todavía tienen mucho auge. Entonces, claro, eso choca porque aunque la gente no participe en las actividades religiosas, la, la apostasía que habría que hacer consecuentemente con esto no queda reflejado ahí. Con lo cual, aunque las personas no participen en estas actividades, pero a efectos de, efecto de número constan como miembros de la jerarquía católica o de la Iglesia católica. Y entonces hay ahí que, aunque cada vez participen menos, pero siguen habiendo… Afiliado a la Iglesia Católica, que es lo que grimen para sus subvenciones y sus cosas. Simplemente eso. Muchas gracias por vuestra atención. Esto. Bueno, vamos pues a ver. Que... Eh... Eh... Cierra el micrófono. Eh... Cierra el micrófono. Micrófono. No, no, no, no, no. Bueno, vamos a ver. Con lo que comenta Javier, compañero Javier. Mmm... Yo creo que lo que comentas es cierto, pero no del todo. Es decir, la base son los acuerdos, y después de los acuerdos hay unas leyes que se derivan de los acuerdos. Es decir, la ley de mecenazgo, Es decir, los acuerdos no tienen rango de ley. Los acuerdos ahorman unos principios en los cuales las leyes derivadas le dan forma y las interpretaciones jurídicas más aún. En consecuencia, cuando en Europa Laica decimos, pedimos la derogación de los acuerdos, evidentemente se nos está quedando corto, no el discurso, sino que va de suyo, que de los acuerdos hay que derogar las leyes derivadas, o la parte de las leyes derivadas que derivan de los acuerdos. Lo que pasa es que los jueces, evidentemente, los jueces no hablan de los acuerdos, entre otras cosas porque tiene ese rango internacional. Y como tiene ese rango de tratado internacional, los jueces se limitan a las leyes, y son las leyes que se derivan. Cuando la, LOMLOE, la ley de educación mantiene la asignatura de religión, no es una decisión, bueno, por supuesto que es una decisión política, es una decisión política que viene mandatada por los acuerdos. Y por lo tanto... Sí, no, sí, no. Bajo el punto de vista jurídico, evidentemente, que la, la, ley, la de ley de genaco, negocio, va, es la va ley de más allá. Locales es la ley de, de, de educación y son es el Código Civil, es el Código Penal, es decir, es todo y los convenios que existen, los convenios con los, con los capellanes castrenses, pero todo eso podrían existir sin existir los acuerdos, cierto, pero se deriva de los acuerdos. Con lo cual, lo que comentas, sí, pero con este matiz que te comento. Y pero Antonio, mmm, tienes razón, pero es que vamos a ver, mmm, has acabado con el tema de la apostasía. Pues muy bien, la apostasía, bajo el punto de vista de Europa laica, es una opción personal que nosotros ni entramos ni salimos. ¿Por qué? Porque es una opción personal y las opciones personales de conciencia, como son personales de conciencia, Europa laica en ese aspecto puede estar a favor, puede estar en contra, pero es una opción personal. Pero por si acaso hubiera alguna duda. Cuando se comenta la iglesia, en la gente que como no se apostata, pues resulta que, que la iglesia cuenta con eso. Bueno, la iglesia podrá contar con lo que quiera, pero los 10 millones que se les dan en el terreno económico a la iglesia no dependen del número de gente que apostate o no apostate. La apostación es una opción personal que tiene su trascendencia, que es duda política, y que, hombre, que vamos a ver, si poniéndose en un extremo, si los no sé cuántos millones que se dicen que son católicos y que estamos bautizados apostatamos todos a la vez, pues esto sería una hecatombe bajo el punto de vista confesional y de la Iglesia Católica. Pero como eso no es así, quiero llamar la atención de que la apostasía, que nosotros decimos que bueno, que aporte parece, nos parece bien, pero es que es una opción personal, no depende para nada de los privilegios que tiene la Iglesia Católica. Y después está la otra parte que has comentado, que es cierta. Es decir, yo creo que no hay confusión entre confesionalidad y laicidad no hay confusión. Aquí en el fondo, si queremos elevar un poco el nivel, por lo menos desde Europa Laica, aquí es un tema de separación entre lo que es el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Y ahí entran los elementos que hemos comentado de los dineros públicos, los elementos que hemos comentado de la educación como elementos más significativos, otros más que podemos comentar, las matriculaciones, las, le las leyes que son de privilegio y evidentemente evidentemente, un capítulo muy, muy, muy importante porque conforma mucho la cultura es la simbología y la simbología en España no está regulada no está regulada nosotros nos preguntamos muchas veces, pero vamos a ver cuando el artículo 16.3 16 de la constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal más allá de la coletilla de la segunda parte ¿eso cómo se traduce? ¿Esto cómo se traduce? pues se traduce en que no está regulado y de pronto nos encontramos y que Europa laica felicita cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez por primera vez en toda la democracia tomó posesión de su cargo, él y sus ministros ante la constitución rompiendo esa simbología que había de tomar juramento o promesa con la Biblia y la cruz, es un elemento de simbología pero por ejemplo en todo el tema municipal sobre todo el procesionado de cargos públicos, eso no está regulado. No está regulado. Y unos lo hacen y otros no lo hacen. Por eso, Europa Laica, una de sus reivindicaciones, y que forma parte de nuestra propuesta de ley de libertad de conciencia, una de sus y muy potentes reivindicaciones, que se tiene que promulgar un reglamento de laicidad municipal y, y mucho más, un reglamento de laicidad del Estado, para que regule. Muchas de estas cosas que hemos hablado y sobre todo un aspecto que no está regulado que es el tema de la simbología, o como cuando la ministra de, de defensa en su momento, Cospedal, dijo que, que bueno, que en Semana Santa las banderas del Estado a media hasta eso, eso no hay manera de meterle ahí mano legalmente, porque es una decisión administrativa que no tiene ninguna ley que lo regule, puede haber alguna norma, alguna ordenanza, algún protocolo. O cuando un ayuntamiento nombra una alcaldesa perpetua y claro, como todo eso no está regulado, como todo eso no está regulado, pues evidentemente es un caldo de cultivo para lo que tú dices que la simbología es un elemento que va ahormando toda la cuestión cultural, por lo cual, pues aunque existe una secularización muy potente, pues resulta que eso se queda ahí y va fraguando y la gente pues bueno, lo ve normal que procesiones, alcaldesas perpetuas, que te vas a Navarra y está todos los montes llenos de cruces por arriba, es decir. Hay que, hay, hay que saber de dónde venimos para, saber, para explicar el tema, pero no para justificarlo. Bien. Bueno, y otra cosa, y, y, y en el tema de, de, la, de la secularización, que no nos quedemos solamente a la gente que se declara católica, porque eso que, que se comenta de los bautizos y eso, eso forma hoy día, hoy día forma parte más de un, una, un, un, un, una cuestión lúdica que más que religiosa. Aquí lo que hay que ver es cómo el magisterio religioso es que ni lo están cumpliendo los propios católicos, que es una secularización mucho más potente. Las relaciones prematrimoniales, interrupción voluntaria del embarazo, el divorcio, el, el no comer carne en la cuaresma, que son magisterio religiosos, y eso no lo cumplen ni los propios católicos. Entonces, existe una alta secularización en la sociedad española, aunque la laicidad del Estado no tiene por qué depender de la secularización pero aunque solamente fuera por coherencia las leyes debieran armarse adaptarse a este tema repito toca ya reconsiderar este tema vamos hay, hay, paso a, a, a chat, preguntas a, a sea, las no, primeras preguntas seguimos con no con las preguntas las preguntas del, del chat bueno hay algunas preguntas en el chat vamos a leer Vamos a ver, ¿por qué no se ha llevado al Constitucional? ¿Qué estoy ¿Por qué no se ha llevado al Constitucional? No sé qué punto concreto... Bueno, pues no se ha llevado al Constitucional. Cierra el, el micrófono. No se ha llevado al Constitucional porque... No se ha llevado al Constitucional porque... Perdón, tengo que decir. Sí. Porque que tiene que llevarlo. Es el poder legislativo. ¿Está? nosotros Nos gustaría un montón que se cogiera, se si pusiera un recurso de inconstitucionalidad, claro. Y también puede ser que lo pudiera también el, el judicial, como algunos, algunos eh, jueces han elevado, bueno, algunos, con los dedos de una, de una mano, y a lo mejor me sobran dedos, han puesto recursos de preconstitucionalidad, han llegado al constitucional y después han llegado. Un par de ellos que me conste han llegado a Europa. Y cuando han llegado a Europa, pues les han pegado el palo al, al gobierno español. Como el tema de las inmatriculaciones o el tema del de IBI. Es decir, que no se debe os Repito, es un tema de voluntad política o también ¿Siente? de la, de la parte, parte política de la judicatura. De la judicatura. Bueno, ¿también, también tenemos aquí. aquí... ¿Cómo, ¿Cómo se, se... ¿cómo ¿Cómo se, se, se llamaba? llamaba la normativa comunitaria? Que nombraste? No sé cuál. Sí, vamos a hacer. El eh, eh, nombre de la Revolución Comunitaria... comunitaria el, el tratado, tratado de la Unión Europea, y si no me si no falla la memoria, la el artículo y seis prohíbe, prohíbe las, las ayudas de el Estado. Hay eco, hay eco. de Están hay eco. acotadas diciendo, sí, pues, no, pues eh, tanta, tanta cantidad, cantidad de dinero, de dinero tanto, tanto tiempo, no tiempo se, puede dar, se puede dar, fin, fin, es, es, hay que leerse, hay el, leerse artículo, el artículo. Y si no me si falla la memoria, esos dos artículos que están prohibidas las ayudas de Estado. Entonces, determinadas y una ayuda de Estado... Puede ser puede ayuda ser, directa o ayuda indirecta, como puede ser las excepciones, ser excepciones fiscales. fiscales. Entonces, entonces eh, eso es lo que está puesto en entredicho, en sobre, sobre todo en el, el tema, tema este que, que este se ha comentado, de, de edificios que por que ser la mera titularidad, titularidad de la Jerarquía Católica, como que se dice, a beneficios, de actividad mercantil en competencia. Hay eco. Hay eco. Con otros, porque unos pagan IVI y otros no pagan IVI. Eso está llevado y tramitado o visto que el, en el tema de este, este, eh, vulneración, vulneración de la norma. Pedro López debe cerrar el micrófono. Luego, eh, también, ¿el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos podría hacer algo? El Tribunal, el Tribunal Europeo, Europeo de, Derechos de los Derechos humanos, de humanos podría, podría hacer, hacer algo si alguien o, o eh, eleva, eleva a través de, de, eh, de los cauces Procesales, procesales y, jurídicos y, jurídicos y jurídicos nacionales llevar hasta el Tribunal Europeo derecho derecho. de Derechos Humanos. De hecho, un, un caso, caso que fue que un, un tema de matriculaciones pues, pues llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y falló, y falló en contra, contra del, el Estado del Estado español. español sí, sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Tiene que ser Seguir siempre con el mejor punto de vista, vista o jurídico, jurídico, desde, desde la judicatura o desde lo político. ¿Qué pasos, ¿Qué pasos habría, habría que dar para alcanzar una situación equivalente a cualquier país de Europa? En nuestra, en nuestra opinión, opinión, en nuestra en opinión, opinión, el tema es que claro, tiene que, que, haber que haber una derogación, derogación de, los de los acuerdos, acuerdos poner renta el a el acero en un plazo que se le pueda avisar eh, eh, a la iglesia católica, decir, pues, bueno, mira, vamos a ver el tema de la asignación tributaria. Eh, eh, en este año sí, pero el año que viene ya no va a haber asignación tributaria. El tema de la asignatura de religión fuera de la escuela, pues eh, en una propuesta que llevaba incluso Europa Laica, que planteamos en la ley de educación, eh, ponerla al final de la, del, del horario escolar, para que la gente que no quiera seguirlo, pues pudiera a su casa y, y no se quede haciendo pasillo si es que sus padres o ellos no han elegido asignatura de religión. Es decir, puede haber un plan... Ya está bien, ¿eh? después de 44 años de pactar un plazo de, de, de decalaje del asunto, pero con la idea de que los acuerdos desaparezcan. Y a partir de ahí, la Iglesia Católica es una organización tan respetable como cualquier otra. Si se si necesitan subvenciones, pues como siempre, de temas de interés general, se pone en la cola como se ponen las demás organizaciones. Europa Laica no se pone ninguna cola para recibir subvenciones. Eh, Eso he dicho entre paréntesis, y nada más, con una normalidad de normalidad. Hay que tener en cuenta que ahora estamos en una anormalidad. Bueno, pues vamos a pasar ya, vamos hay otra pregunta en el chat, la dejamos para luego porque se ha incorporado después de, de que Mariano Reaño y Javier García pidieran la palabra. Mariano, cuando quieras. Hola, buenas noches. Eh, quería preguntar. ¿Cómo cree Juanjo y, bueno, en general, Europa laica, que se puede combatir todas las argucias que utiliza la Iglesia católica en plan folclore, como son las procesiones y las cofradías y esas cosas que realmente, en algunos casos, hay un sentimiento religioso subyacente, pero fundamentalmente lo que hay es un folclore y una tradición que está muy arraigada y que le da oxígeno a la Iglesia? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué se podría hacer para, para mermar eso? Gracias. Javier, cuando quieras. No, digo. Javier, activa el micrófono. A ver, o, o te tengo yo cerrado. Espera, espera. <ríe> no, no. Ahora. Eh, vamos a ver. Ot otra cosa que se me… Eh, con el tema este de los símbolos y pensando que el Tribunal Constitucional ha cambiado, y se supone que tenemos un Tribunal Constitucional progresista, sino si se podría llevar al Constitucional el abuso que hicieron con, con, con la sentencia de la Virgen del Amor con el Supremo. Entonces, no sé si legalmente eso es, eso es posible, porque realmente fue un, una, un abuso incomprensible. ¿no? Ya está, muchas gracias. Contestando, contestando a Mariano, eh, todo lo que comentas, cómo se podría hacer. Hombre, yo creo que eh, lo que hay que hacer es, mmm, bueno, hay muchas, muchas vías que se puede hacer, pero no perdamos de vista que aquí la clave es tener voluntad política. Voluntad pues, política, bueno, no son, primero eso, y después coherencia. Coherencia es decir, que mmm, partidos políticos que llevan en su programa partidario, en su programa electoral y también en sus programas de gobierno, sea municipal, autonómico y el estatal, que llevan elementos de la laicidad en uno de esos capítulos y que después no lo cumplen, pues bueno, pues es que hay un tema de coherencia y de todos los colores. ¿eh? Lo que pasa es que uno, evidentemente uno más que otros, pero de todos los colores. Y cuando eso ocurra, sí ocurre así, pues la denuncia ciudadana, pues es un elemento, pero yo pienso que además de la denuncia, de la denuncia ciudadana tiene que estar esto perdón, articulado. Y Europa Laica va a dinamizar, porque lo lleva haciendo hace tiempo ya, la necesidad de un reglamento de la ciudad municipal que evidentemente en cada caso, sobre todo estamos hablando de los municipios, pues dependerá de la correlación de fuerzas y en unos sitios se querrá hacer un reglamento, en otros sitios no se querrá hacer, en los que se quiera hacer eh, cogerán el reglamento que tiene Europa Laica eh, pergeñado y dirán, oh, no, no es que esto es demasiado para el cuerpo, o por lo menos en la primera legislatura solamente vamos a hacer que no se sabe qué, pero por favor que vayamos avanzando, que Europa Laica después de 44 años no tiene inconveniente en, en aguantar un poquito más, pero que vayamos avanzando, pero es que se va hacia atrás, es decir, se va hacia atrás cuando el, el, el IRPF se subió del 0,5 a 0,7, cuando resulta que la asignatura de religión pudiendo haberse puesto fuera del horario escolar, se sigue manteniendo dentro por una decisión política, cuando el tema de las inmatriculaciones es... Estamos a punto de que se levante la mesa a camilla de las negociaciones que están habiendo entre el Estado y la jerarquía católica, la Conferencia Episcopal, para, para dar por buenas las, las, las inmatriculaciones. Es que se va hacia atrás. Y evidentemente con unos gobiernos más que con otros, pero también con los de progreso. Y por lo tanto el reglamento de la ciudad municipal, que para nosotros es un elemento clave de que articula un, un, una legislación común que después se puede llevar a los tribunales, incluso al Tribunal Constitucional, pues eso, que a mí me conste, o lo paraícal de coste, creo que son en tres ayuntamientos que hay en España que están con el reglamento de la municipal. Bueno, pues eso sería un camino. Y después, en lo que comenta eh, Javier del Tribunal Constitucional, eh, bueno, pues eh, yo que esto eso de progresista o no progresista, pues depende para qué. Es decir, el Tribunal Constitucional, pues será, depende para qué. Yo, en el tema este, no, pero por una razón. No por, no por desmerecer o no el carácter que se le da de progresista al actual, actual Tribunal Constitucional. Yo creo que no tenemos que perder de vista otro elemento, y es que el estatus de la Iglesia Católica en España, que salió de la transición, junto con el tema de la memoria histórica, la judicatura, la ley electoral, eso forma parte del núcleo, la monarquía. Forma parte del núcleo duro de la transición. Con lo cual quiere decirse que no es que tengamos que esperar al advenimiento de la República y la Revolución Mundial para que en España sea un Estado laico, porque la laicidad es una emancipación, que es una cosa que cuando la tienes, como decía Galeano, se te va un poquito más allá. Pero que tengamos en cuenta de que hay muchos elementos que todavía están ahí, en, en muchas instituciones del Estado, que no es tan fácil desarmar el tema. Pero la crítica fundamental es que no hay ni elementos que se vean que vaya avanzando en ese terreno. Por lo tanto, nosotros creemos que la derogación de los acuerdos y el tema de un reglamento de la municipal puede ser un elemento de batalla, de caballo, de, de, de, de, de reivindicación ciudadana para avanzar en, en, este, en este aspecto. Aquí, por pues deciros, pues eso que Europa Laica... Tiene eh, aprobado desde el mes de mayo y venía ya del año 2009 una propuesta de ley de libertad de conciencia y de laicidad del Estado, en el cual se menciona, cualquier duda cabe, el tema del reglamento de laicidad municipal. Está en nuestra página web, se puede leer lo que sería nuestra propuesta para avanzar en estos tres terrenos que estamos hablando. ¿Hay más? Bueno, pues no, no, no, no hay más preguntas, así que damos por terminada la sesión y, y, y nada, la tercera sesión será el martes que viene a cargo de, del compañero de Europa Laica, Fermín Rodríguez, y se dedicará a derechos del menor en la escuela y carta de la equidad escolar. Pues muchas gracias a todos y todas por conectarse y por las participaciones que han sido de gran calidad. Gracias y hasta la semana que viene.